Así llaman los padres de Gerard Piqué y Clara Chimartí a Shakira frente a sus hijos. La bruja que Shakira colocó en su balcón, mirando hacia la casa de su ex esposo, tiene relación con el apodo que le pusieron. Una de las cosas que más llamó la atención tras la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué fue la no tan buena relación entre la colombiana y los padres del exfutbolista, lo cual quedó demostrado luego de que un segmento del video se viralice donde se puede ver a Montserrat Bernabéu. Agredir verbalmente a la cantante, pero eso no es todo. Pues el cruel apodo con el que los padres del empresario y Clara Chia Martí llaman a Shakira frente a sus hijos también acaba de revelarse la famosa. Todo parece indicar que la ruptura entre Gerard Piqué y Shakira es como un guante para los padres del empresario, pues recientemente se difundieron fotos de personas muy felices acompañando a Clara Chia Martí en sus vacaciones. La barranquillera lanzó ataques no solo limitándose al presidente de la Liga del Rey, sino también a su madre Montserrat Bernabéu y también a Clara Chia Martí. Sin embargo, estos tendrán motivos, desde los malos tratos a los padres catalanes en público, hasta el cruel apodo que le ponen a la cantante, delante de sus hijos, cuando visitan la casa de sus abuelos extranjeros. Cabe mencionar que no solo a través de canciones la chica colombiana lanzó poderosos ataques a los padres de Gerard Piqué, sino que en noviembre pasado colocó en su balcón a una bruja, quien miró hacia las propiedades de Montserrat Bernabéu y John Piqué, para eso. Muchos especularon que se trataba de una alusión a familiares del dueño del Cosmos pero nunca se aclaró el porqué del mencionado maniquí. Sin embargo, la revista Semana reveló que dicha muñeca se debió a un cruel apodo que le dieron a Shakira. Según información conocida, el maniquí en el balcón de la mansión de Shakira fue el motivo de burla de los padres de Cosmos, pues ellos, junto con Clara Chiamartí, llamaron bruja a la colombiana frente a ella, los hijos de Gerard. Piqué, que no dudó en decírselo a su madre y por ello colocó el citado muñeco en esa zona de su casa para que Montserrat Bernabéu y John Piqué pudieran verlo. Es importante señalar que anteriormente se ha demostrado que los informantes de Shakira fueron sus propios hijos, quienes le contaron todo sobre las actitudes de Clara Chiamarty y Gerard Piqué, por lo que los colombianos han tomado cartas en el asunto, destacando que tanto Sasha como Milán, probablemente se mudarán a Miami el próximo abril con su madre. Desde su regreso a Barcelona, la barranquillera ha decidido sacar a la bruja de su balcón, se rumorea que ha decidido perdonar padres catalanes por el cruel apodo que le pusieron a Shakira.